De verdad es cambio muy muy grande y muy bueno porque es que en realidad el barrio se ve, se lo mira entre los altos y esto se ve como pero ha sido el barrio de nosotros. Y señores, tengan ustedes muy buenos días. Esta cumbia que acaban de escuchar es el fondo musical del documental del barrio Naranjal. Es la base fundamental. En base a esta cumbia compuse una letra. Recuerdo a mi viejo barrio. Esa es la que van a escuchar enseguida. Y vamos con, con ella. En un viejo barrio, y allí fue donde me crié con todos mis vecinitos. Muy bueno que la pasé. Este barrio donde vivo lo digo sin duda alguna, y no me van a creer, casi todo era laguna. Teníamos que caminar abriendo muy bien los ojos, donde quiera que pasaba era mangas y rastrojos. barrio que, que más queremos, queremos lo tenemos queremos. que dejar. Arriba naranjaleños, que ya nos van a sacar. Y el barrio que más queremos, lo tenemos que llegar. De pantalones corticos nos íbamos a estudiar. Y de regreso con Julio nos poníamos a cantar. Julio Ernesto era un niño, por cierto muy traviesito. Y hoy nos queda el recuerdo, que éramos como hermanitos. Julio Ernesto era un niño, por cierto muy traviesito, y hoy nos queda el recuerdo, que éramos como hermanitos. Yo no creo que con esto se vaya a poner maluco, porque ya los corraleros lo bautizaron fruco. Sacar. y el barrio que más queremos lo tenemos que dejar arriba naranjaleños que ya, ya nos van a sacar y el barrio que más queremos lo tenemos que dejar el barrio donde yo vivo se, se llama el naranjal como lo ven tan central ya, ya lo quieren lo derrumbar en tenía, también se podían contar. Solo había dos talleres donde empecé a trabajar. Yo me iba con mi padre que le gustaba cantar Junto con sus compañeros me ponía a acompañar Arriba naranjaleños que ya nos van a sacar Y el barrio que más se ve que llegar. Arriba naranjaleños que ya nos van a sacar y el barrio que más queremos lo tenemos que llegar. Muchas gracias, muchas gracias para todos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Eh, muchas gracias a confiar que nos dio esta media horita de, de ritual, que normalmente es ritual, para contar algo que está pasando en la ciudad es uno de tantos proyectos de reforma de Medellín que se está queriendo parecer a otra cosa que no es Medellín y el Naranjal puntualmente es un barrio que hace cuatro o cinco años lo conocimos por trabajos afortunados que tenemos y hace un año nos dimos cuenta que el Naranjal iba a ser barrido, cambiado y puesto otra vez en sí por un plan que se llama Plan Parcial de Naranjal y Arrabal porque alrededor de ese barrio hay muchos ricos y quieren que, que ese pedacito también sea también de gente rica. Eh, entonces el pedacito que nos dieron a nosotros, Quique y los amigos niños que se levantaron un sábado a madrugar con nosotros y a hacer música, hacen parte de un barrio que el barrio en cinco años más no va, no, no va a existir. cierto. Entonces lo que hicimos nosotros como trabajadores comunicacionales, antropólogos, eh, es hacer un documental, pero no un documental de cero a una hora, porque creo que los dolores, injusticias y pesares del barrio no cabían en un documental, entonces se nos ocurrió hacer una página web, o web documental. Eh, lo pueden encontrar eh, buscando en internet antesquedesaparezca.com y se van a, encont a encontrar esto, que es una página web, pero lo que tiene, si la bajamos... Eh, es un mapa, ese pedacito del naranjal no es muy grande tampoco. Eh, entonces, la idea es llenar esto de historias antes de que la EDU y el gobierno local nos quiten la gente donde vive. Eh, cada puntico tiene una historia y esperemos llenar todo ese mapa de historias. Que eso es triste, pero también es poderoso. Es, si el barrio no existe en cinco años, por lo menos que exista en la virtualidad ¿cierto? y se queden las historias. El, video, el primer video que pusimos es una demostración que Medellín pasó de un pueblito a una gran ciudad, sin importarle la memoria, sin importarle los habitantes, sin importarle los, ni siquiera los desaparecidos y los desplazados. Entonces, ese esfuerzo de memoria lo estamos haciendo. Entonces, tenemos este mapa de historias del barrio, tenemos el de intervenciones, es hacer como cartografías, como hacían los, los cartógrafos para saber qué país tenemos, nosotros estamos haciendo una cartografía para qué, qué barrio tenemos, eh, también podemos hacer un paseo en Street View, que es esa herramienta de Google que se pasa con un carro por toda la ciudad. Entonces el barrio también va a quedar eternizado ahí en un paseíto virtual que te puedas dar. Eso ya llegando a San Juan. Y un poco las esféricas del otro mapa también, Carlos. Y esa es otra otro cartografía, denle clic a alguna cosita que veamos. Ya va a cargar, ya va a cargar. Estamos saltando a hacer con el celular esos aparatos que todo el tiempo nos quitan la vida, hacer fotografías esféricas para que otra vez quede memoria de un barrio, de un rinconcito, de una terraza, de una habitación. Eh, esa es como nuestra cartografía. ¿Qué más hay ahí? Si quiere bajamos, ya se nos acaba el tiempo. Ahí están todas las historias. Esperemos que aquí al 2019 tengamos 300 400 historias. Por ahora tenemos 12 y los archivos del disco duro están llenos de historias bonitas. Eh, ahí están todos los videos, también están en YouTube. Bajamos, Carlos. Estamos tratando de hacer una línea de tiempo de 1900 más o menos, que es como los orígenes del barrio al presente, como trabajamos con historiadores antropólogos. Estamos tratando de, de que cuando entren al barrio no solo lean historias, sino que lean cómo el barrio se fundó, qué resistió, cómo se inundó, qué noticias pasaron. Ahí están llenas de noticias, esperemos llenarlo un poco más. Si clican ahí, y en cada clic que pueden dar, es una, hay más, más contenido, más información en sus casas, en su tiempo libre. Si quieren, pueden meterse a la profundidad. Aquí tenemos fotos, algunas fotos, tenemos por ahí 400 fotos ahora. Un poco eternizando también esos momentos, desde animales, personas, oficios eh, y el mismo barrio. Eh, la modernidad un poco tiene la premisa de que este tipo de personas que no tienen el mismo afán y la misma eh, urgencia para, para ser ricos y tienen una forma de vivir más lenta, más pausada, inclusive a veces se sale de los cánones de, de conseguir un sueldito, simplemente consiguen cinco mil pesos y con eso viven y viven felices. Eh, para el modelo de ciudad que Medellín se está pensando eh, este tipo de personas no caben, en la perif no caben en la ciudad, solo tienen espacio en la periferia y ya sabemos qué pasa en las periferias. Eh, si quiere bajamos al menú de abajo y bueno, y como investigadores que tenemos estamos hablando de, de lo que estamos haciendo, por ejemplo, este evento lo estamos grabando y lo vamos a subir para compartirlo. Eh, para mí aquí no es fácil porque no soy bueno hablando, pero es un esfuerzo de mostrarles a ustedes que son gente muy interesante, muy poderosa, que tiene buenos cargos, que ha leído tanto, que, que el barrio está muy solo, el plan parcial está pasando por encima y la comunidad no sabe qué hacer eh, y necesita compañía, necesita que vamos allá y los visitemos, necesita que si alguien es político, alce la mano y hable con los políticos. Y sobre todo necesitan eh, que cuando el plan parcial los borre, por lo menos ellos, los habitantes y trabajadores del barrio, queden igual y ojalá mejor, ¿cierto? No peor. Eh, entonces tenemos, si se meten a documentos, tenemos toda la documentación jurídica, legal, de lo que el gobierno local y el gobierno nacional han hecho para que esos planes parciales sean un método de coger ciertos sectores de la ciudad, Voy a mencionarlo, San Benito es el que viene, viene luego Barrio Triste, ya ahorita me estaba contando un chico que Guayabal también, lo, el Argos va a ser un proyecto, el Cinturón Verde, estamos como con focos por todos lados de que esta ciudad está cambiando y ya ustedes saben para qué están cambiando. Entonces en estos documentos, si son investigadores, si ustedes les gusta leer, ahí están todos los documentos para que investiguen. Y si no les hablamos a los futuros antropólogos historiadores del futuro de 2050, aquí van a tener su investigación. Tenemos referentes, eh, lo que yo les digo a la gente del barrio naranjalear a ustedes es, esto mismo que les pasa en Naranjal está pasando en Pekín, en Nueva York, en Sao Paulo, en México, en cualquier lado los poderosos y constructores están con el mismo método, cambiando los barrios pobres por barrios ricos. Eh, ahí tenemos todos los referentes, esperemos poner más, de, de que no es un caso aislado y que es una cosa mundial. Eh, tenemos una hemeroteca que esperemos poner todas las noticias que han pasado en el naranjal de todos los diarios, el colombiano, el mundo, el diario de la comuna y el diario local que se llama Tuerca. Ahí están, esperemos hacer una hemeroteca poderosa. ¿Y qué más por aquí abajo? Eh, nos pueden contactar y somos un equipo por ahí de 10 personas trabajando eh, por ahora sin ningún subsidio, solo con, con nuestras ganas y esfuerzo de enamorarnos de un barrio de Medellín, eh, solo alzando la mano y diciendo no estamos de acuerdo con la ciudad que estamos soñando, pero uno habla mucho, entonces en vez de hablar hacemos un producto y acompañamos a una comunidad, por favor, otra vez, si tienen capacidad y ganas, vínculen con el, con el barrio, no lo dejen solito, no nos dejen solos, Muchas gracias, muchas gracias a Confiar y feliz Foro de la Solidaridad.